Pensé crédmelo un instante, tan volver a ver ver querida tierra tierra, tierra, tierra, pero pero tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan su tan el piso El aire espeso, nos devuelve la memoria, es producto de la historia Ardiendo el piso, el aire espeso, nos recuerda a quién quien llora, quien sufre, quien roba Ardiendo el piso, el aire espeso, dice vuelve aquí, vuelve aquí, vuelve a ti. Vuelve a, ti. Vuelve a, ti. a tu paraíso ah, Arde que el fuego salva a los cobardes Que de esta calle miserable Escapan, se atrapan a lugares honorables, Palpable, Ven la yega tapa y Pero admirable ver a la vecina organizarse por un futuro sustentable Arde el clamor popular, arde el amor a un lugar El fuego arde de historia que en la caja tonta nunca te van a contar Camila erguilló por el lugar que ha sido tu unidad, que sea el más desfavorecido Abre los sentidos, construyamos un nuevo camino, Distraen buenos recuerdos, quieren borrar lo que creo Y yo sin ti que sería Mi alma magra vagaría en un mundo irreal Sin droga, muerte, violaciones, pobreza bella Que solo en ti encontrarán Eres lugar donde mis sueños se aferran como raíces Donde me hice miles de cicatrices y así vas Rodillas peladas, potreros y tanques, no se olvidan El amor que te tengo no se fuma mientras viva Extraño un pedazo de tierra que nos enseña a crecer Inquietos recuerdos que envejezcan en piel. Hablo de tardes, de tirachos de raspa de armadura que fueron fuerte a la Troya De pavos salvajes que a falta de aire dieron respiro a la comisión Carnuda puñalada de un trompo como a la trampa Ni duda de ayuda de Santa Madre de Santa Madre salvación De Santa Madre, Santa Madre De Santa Madre salvación Ardiendo el piso Y, aquí. ¡A tu paraíso!